Esta noche nos visita el Gerente General del Conjunto de los Reales de Kansas City, Dayton Ward. Él va a realizar el lanzamiento de la primera bola.